Bienvenidos a ClassyMess. En este video les voy a mostrar lo que me funciona a mí para cubrir mis horribles ojeras marrones. Comencemos. Lo primero es hidratar la piel para que todos los productos que estemos usando a continuación descansen sobre nuestra piel de manera natural sin resecarla el siguiente paso es el más importante e indispensable para las personas que tenemos ojeras extremas y es usar un corrector de color antes de la base un corrector en tono naranja o en mi caso el que me gusta usar en tono melocotón que es un naranja clarito que va a neutralizar los tonos marrones de las ojeras y te deja la piel como un lienzo en blanco sobre el cual es que te vas a maquillar, cuando te pongas la base, la base no va a encontrar un área tan oscura, tan marrón y tan difícil de cubrirse. El paso número 3 es una base de mediana o alta cobertura, ya que si usas una base demasiado ligera puede que se te note el corrector, el tonito naranja del corrector y eso no lo queremos. Obviamente, mientras más alta sea la cobertura de la base, mejor te va a cubrir las ojeras. Yo estoy usando Conceal and Define de Makeup Revolution. La probé por primera vez hace poquito, hice un video de la primera impresión y les dejo el video, el link, al final de este video. Luego tomamos una esponjita de maquillaje para ir retirando el exceso de base por todas partes ya que lo peor que te puede pasar es dejarte una capa muy gruesa de, de productos, de todos los productos que estamos usando en el área de los ojos porque luego de un rato se te marcan todas las arruguitas y las líneas de expresión. Por último vamos a iluminar debajo de los ojos con un concealer. Un tono que sea varios tonitos más claros que el tono de tu base. El concealer lo vamos a aplicar en forma de triángulo invertido debajo de los ojos y vamos a llegar con él hasta las mejillas. Si solamente te pones concealer directamente en las ojeras lo que va a hacer es que te las va a resaltar y cuando te tomes fotos también se te van a ver las ojeras muy brillantes y bueno, aunque sea un color claro se te va a resaltar más, se, te va a, se va a notar que tienes ojeras. Mientras que si lo aplicas hasta las mejillas en forma triangular, se va a ver como un rostro iluminado sin que tus ojeras sean el foco de atención. Luego de todo esto vamos a fijar todos esos productos usando un polvito. Aquí el de tu gusto, mucha gente usa polvos sueltos. Yo últimamente prefiero usar polvos compactos y con una brochita. A partir de aquí, pues te maquillas como tú lo desees. Yo hoy me voy por un maquillaje con un contorno bien fuerte, iluminación bien fuerte, pero tú ya te maquillarás como quieras. En resumen, lo más importante de todo esto es lo que mucha gente no hace, que es usar un corrector de color antes de ponerse la base. Esto, claro está, no lo necesita todo el mundo. Esto lo necesitan personas como yo que tenemos ojeras bien extremas. Sobre esta base, aproveché para grabar otro video en el que me hice un look, bueno son más bien tres looks, <ríe> Halloween, usable, bueno, les voy a dejar el link para ese video al final de este, pero también les voy a mostrar un par de imágenes. Déjenme saber en los comentarios si desean que yo haga un video especial para los contornos e iluminación. Ya que últimamente he aprendido mucho más cómo hacerlo, como me gusta a mí, para hacer mi cara un poquito más delgada y más estilizada. Nada, me dejan su comentario y yo con mucho gusto los complazco. Y ahora les dejo rapidito unas imágenes de cómo terminé el maquillaje de este día y hacen clic si quieren verlo en detalle en el link que les voy a dejar en unos segunditos. Espero que te haya gustado y nada, te veo en el próximo video. Chao.